Doctor, ¿cómo, ¿Cómo? está? ¡Qué, ¡Qué gusto verlo! Igualmente, nada. ¿no? ¿cómo le digo? Muy bien, muy bien, doctor. Feliz de tenerlo por aquí de nuevo. ¿Cómo dijiste? Feliz de tenerlo por aquí de nuevo. Ah, gracias. Ojalá funcione hoy, porque siempre hay problemas. Bueno, esperemos que sí, pero yo he tenido problemas con usted, porque es que a usted le tienen miedo, doctor. Mm. Eso es lo que pasa. Bueno, además de lo brutico que soy yo para estos aparatos. No, doctor, no es eso. Lo que pasa es que en lo que saben que usted está en el programa empiezan los aboteadores a sí. querer eh, callarnos, pero no lo logran. Así que hoy tenemos un tema interesante. ¿Cuál, ¿De qué me estás hablando? Vamos a hablar de qué va a pasar ahora en Venezuela, de ese show que hubo el domingo. Y de lo que ha ido saliendo, digamos, a estos días, eh, lunes, martes, eh, digamos, eh, en las redes, eh, donde se habla de. Ah, he leído de revocatorios, he leído de que eh, la jefa de la misión de observadores electorales de la Unión Europea eh, hace alusión a que falta como que este poder electoral no no tiene, tiene que modificar su, su situación sancionatoria, digamos, ante lo que viene siendo el proceso electoral. Uh -huh. ¿Qué viene ahora, doctor, para Venezuela? Mire, es que hay como dos vidas paralelas. La de la oposición, esta tracalera absolutamente ficticia, que es un comodín del gobierno para ir ajustando su, su régimen de oprobio, y hay la otra oposición, la inmensa mayoría del pueblo enterrado en el olvido y en la, y en la digergación, la migración, entre otras, las dificultades para sobrevivir y que no está pendiente del, del mapa político ni de las ventajas o no de la presencia de esa señora de la Comunidad Europea ahí en Venezuela ni nada por el estilo. Entonces, de esas vidas paralelas, yo rescato eh, una... Una realidad que poca gente conoce, que es que el Estado venezolano está en un proceso de disgregación hace mucho tiempo y que ese proceso de disgregación eh, eh, ha terminado por llevarse la existencia misma de la base territorial, de la existencia física del Estado venezolano basado en ese territorio, del antiguo mapa venezolano, pues de 912.050 kilómetros cuadrados. Hoy por hoy estamos en manos de mil, dos mil planes, nadie sabe ni cuántos son. Y claro. el poder de las megabandas. Y hay además un poder que antes era efectivo y real, que era el de las Fuerzas Armadas, que era la capa cortical que protegía ese territorio del Estado. Y que hoy esa Fuerza Armada está en tal nivel de deterioro y de falta de control de ese espacio físico, que eso ha quedado en manos de las guerrillas colombianas, de los planes de las minas, de lo, del tren de Araguas, de Yuleisi, de Coqui, qué sé yo, de la, de los, claro. los planes de Puente Ayala, de Sabaneta. Todas las cárceles tiene Tocorón, tienen, cada uno tiene su madre y controla incluso áreas de lo que queda de la economía regional. Entonces, ese Estado en... En y en desaparición real, ¿quién responde por él? Caprileito, Leopoldito, Henry Ramos, este, los candidatos que están emergiendo. Manuel Rosales, que ahora parece eh, parecen decirle que es el, el nuevo líder nacional. ¿Quién? Manuel Rosales, por ah, haber quedado en la gobernación. Manuel Rosales de hizo un pacto con el gobierno hace 10, 12 años. Por supuesto. Y se fue de aterrateniente para estar en Panamá o Costa Rica, supermillonario después de su pase por el gobierno. Vino y entonces acordó, acordó quedarse unos meses quieto, en una jaula de oro, que fue el, el Sevin allí de Celicoide, que, bueno, comía de los mejores restaurantes de Caracas, bueno, llevaba la comida al señor Rosales, estuvo allí dos, tres meses, no sé, entonces sale libre, pues, de ya indultado, pues, ¿no? y se esperó pacientemente porque Rosales es un hombre de confianza desde que vendió las elecciones del 2006, la gente se, uh -huh. se olvida dónde vienen estos sí. Este fue sí. la gran solución frente a Chávez y fue el primero de los candidatos que se vendió. El otro fue Chávez, el otro fue ¿cómo se llama? Capriles Caprile, que se vendió con Chávez y se vendió después con Maduro. Aunque Maduro fue un poco más discutida la cosa, porque bueno, él, él creía que podía, que podían aceptar la victoria. Y de esa coba vivió hasta el segundo, tercer día, en que habiendo ganado, le dice, ya va, compañero, usted no puede, usted no va a ser presidente, nada. Y el tipo se bueno. echó la entrega. Y desde ahí vienen entonces todas estas calamidades que hemos heredado estos cuánto ocho años de Maduro ya, ocho o nueve años. Bien, la otra realidad sí. oculta es la de esa Fuerza Armada que te estaba diciendo, que se ha ido disgregando, se ha ido opacando y desapareciendo como estructura de control físico del Estado. Y ya lo que queda es la única realidad armada realmente existente son los grupos de pranes, las guerrillas colombianas y uh -huh. la Guardia Nacional que tiene ese 40, 50 mil hombres en armas y que puede desplegar un relativo control, muchos de ellos absolutamente entregados al delito, a la coima, al control territorial para derivar ventajas económicas de ese control de la población y quedará algún sector honesto, pero mínimo, ¿bien? Bien, y muchos presos. Los presos militares es la única fuerza viva y sana que pueda aún quedar de esa fuerza armada. ¿Está preso, ¿cómo se llama?, en, en Ramo Verde, y hay un coronel que ha terminado, me han comunicado muchos guardias nacionales, que es uno que tiene un gran prestigio, yo le he promovido mucho su causa en los últimos días, el coronel Jesús de eh, José de Jesús Gámez Bustamante, quien tiene nueve años preso, era el segundo a bordo eh, con Baduel. Eh, en la que fue pues la gesta que quería hacer Maduro el año 2013-2014, yo lo conocí desde entonces y está preso, enterrado allí en, en, en la cárcel, en la penitenciaría de San Juan de los Morros. Y me dicen los guardias nacionales, ese es nuestro líder y queremos sacarlo, pero sobre todo que cuidado si Maduro lo mata. Mucha gente no entiende eso, que cuando yo hablo de Game Bustamante... Este, digo, y ah, es líder militar y pues, Entonces empiezan a decir así, lógico, Más o menos cierta idiotez colectiva Que existe para estos temas Que ya se lo está delatando que, que hace pendejo Él me ha pedido, nos ha mandado a pedir Que nombre claro. Porque lo quieren matar Como mataron a Baduel Y la única manera que se sepa Que él existe y que es un líder militar Real y concreto Así esté preso es que se sepa de sus calamidades como preso político y no como un preso anónimo y que cualquier día de esto lo desaparece Entonces... yo creo que el venezolano tiene un tema digamos eh, eh, que eh, emocionalmente tiene eh, ese, ese sentimiento de rencor hacia los militares que evidentemente han sido cobardes sí. pero que no dejamos de, de entender que dentro del estamento militar hay, hay líderes ¿Nos gustan o no nos gusten, Y esos líderes, como lo fue en su caso Baduel, eh, el, el civil no tiene ni siquiera el mínimo conocimiento de lo que significa para, para ese grupo militar. Eh, eh, eh, el, lo que le refleja ese general o lo que le refleja ese, ese líder, digamos, que, que al que ellos pudieran seguir sus órdenes. Y es por lo que efectivamente Baduel, después de haber terminado su condena, vuelve a ser condenado sobre condena y bien. no lo dejan salir. Así fue. Y bien, ahora el que era segundo a bordo de esa familia militar insurrecta contra Pérez Jiménez, contra, Pérez Jiménez, contra Maduro, es este Jesús Game Bustamante, José de Jesús Game Bustamante. Ahora, ¿qué significa... El liderazgo militar de alguien preso. Bueno, es un liderazgo simbólico, moral, este, claro. eh, con autoritas. La autoritas es algo importante en lo que queda de la remembranza de los la, de la hábitos y costumbres militares. Pues bien, ahora, ¿por qué uno puede apoyar a una persona como él? No será por apoyo a la élite militar y a sus vicios. No, está apoyando una hipótesis real de que Venezuela como nación se fue al demonio. Hemos perdido. El Estado venezolano está en proceso de, no sé, esfumarse, en proceso de desaparecer como realidad geopolítica. Y una de las pocas personas que todavía quiere encabezar una pelea contra el gobierno de, de Maduro es este coronel. Y entonces sus compañeros de la Guardia Nacional no es de Ayúdenlo, doctor Fachesque, a que se conozca la causa de Game Bustamante. Mire, pero cuidado con vaina. yo me lo pueden matar, le digo yo, por, por, por, por ponerle relieve claro. en su liderazgo. Él dice que prefiere morirse, ¿entiende? Que prefiere que lo maten antes de morirse a y en el olvido. Bueno, entonces vamos a apoyar a la, eh, la aspiración de Game Bustamante, Bustamante a que se conozca su causa. ¿Cuál es su causa? La misma de Baduel. Mucha gente tampoco me entendió cuando yo defendí abiertamente al general Baduel. Yo no soy baduelista, no soy militarista, pero hay una cosa que es esencialmente correcta. Si el Estado venezolano reposa sobre algo concreto, sobre qué es su institución, ¿qué vamos a defender? ¿El PSV? ¿La Asamblea Nacional de Maduro? este, ¿Qué sé yo? ¿Qué? Eh, ¿Qué más? El, el, el gran comercio, el pequeño comercio. ¿Qué es el Estado Sino un cuerpo de, de, de, de forma jurídica? Y la principal de ella es la, la, la capa cortical de defensa de la existencia de ese Estado, que son sus fuerzas armadas. Y bien, nosotros para defender la existencia del Estado... Defendemos que exista la Fuerza Armada y que se reconstruya ese Estado reconstruyendo la Fuerza Armada porque hay que transformarla a fondo. Por hay que supuesto. Hay un tipo de ladrón y que hay ahí metido y bandidos y sinvergüenza y asesinos y torturadores, sobre todo entrenados por los cubanos en estos, en estos años y que controlan de hecho las Fuerzas Armadas. La primera cosa que te dice un oficial digno y en gran secreto es que lo primero que hay que hacer es echar a los cubanos de la Fuerza Armada venezolana que la controlan desde el Partido Comunista Cubano. Eso es digno de encomio de que exista gente todavía en esos cuerpos armados que haya que defenderlo En todo caso, eso es para que se entienda la posición eh, política eh, que uno defiende como necesaria en una crisis ya del Estado eh, como la que estamos padeciendo en este momento. Ahora, Plan de futuro. Soy liberal, yo no tengo nada que ver con una visión militarista, ni con despotismo, ni con, ¿cómo se llama?, propuestas autoritarias. Pero sí quiero serle absolutamente franco, este país no se arregla si no se le hace una limpieza profunda de los sí. electos, eh, delincuentes que pululan en sus instituciones, heredadas del sí. capital, en la mayoría de ellas y algunas de las viejas administraciones de Adicopey. Es que realmente doctor, eh, hoy estamos digamos secuestrados por, por un sistema compuesto de criminales azules y rojos Lo que pasa es que los rojos son los que los que dan todas las instrucciones Pero los azules son los que las cumplen finalmente Porque llevan al, al ciudadano engañado a unas elecciones sabiendo que finalmente Primero, ¿a quién estamos dando la legitimidad? Si se supone que el, el, el gobierno en sí es fraudulento. Es. Tenemos una oposición con un supuesto interinato, también ilegítimo. Eso es uno de completo Entonces, que estas personas jueguen con la esperanza del venezolano que hoy padece las peores cosas dentro del país, que vive de muy pocos, tal vez no, no, no sé cuántos pudieran vivir de, la, de las dádivas que pudieran darle un familiar que haya salido del país a trabajar para aunque sea tengan algo de comer. Pero hay una gran mayoría de la población que no tiene nada. Así Entonces, es. estos estos tipejos salen a, a hablar de, de legitimidad, de, de ya van a dar los resultados para saber cuánto ganamos porque somos los ganadores. Por Dios, el mapa es rojo y siempre ha sido rojo. Sí, pero ellos pueden hacer lucir eso porque tenemos los azules o blancos o, que, o como sean estos amarillos, etcétera, y amarillo y negro, este de Primero Justicia. Sin estos partidos, el chavismo no existiría como fuerza. Por supuesto, la gente Por se confunde y cree que el estado es chavista y punto. No, el estado es un estado de coalición política del chavismo con su oposición. Sin esa oposición, este este régimen no es viable. Más aún, la complicidad abierta de la diplomacia norteamericana le viene dada por esa esencia de compromiso, eh, digamos, de consustancial acuerdo de la oposición con el gobierno. Ahora mismo hay una especie de espera de la administración Biden porque Trump un poco de, alteró los datos del problema al irse a fondo contra el gobierno de Maduro y lo empezó a aislar financieramente y montó hasta una flota que cuidaba allí la costa de lo, del gran tráfico de, de, del narcotráfico y bien, pero apenas cambió la óptica de política de Estados Unidos este, no es que cambió a su contrario porque no es cierto que Biden pu pueda eh, radicalmente abandonar todos los temas algunos los abandonan como abandonó eh, Afganistán que lo dejó al garete y a que lo, se los comieron vivo allí y dejó perder 18 mil millones de dólares en armas. Pero el tema de América Hispánica y del Caribe en especial este, es algo que, que Estados Unidos tiene que ver con más cuidado porque la diplomacia en sus cercanas áreas geopolíticas de interés incorporan a Venezuela como un área vital y no es verdad que Estados Unidos pueda desprenderse de Venezuela ha venido desprendiéndose, pero no de Colombia, por ejemplo, donde tienen claro. militares, etc. Y entonces ha llegado un momento en que tiene que optar. ¿Qué hago? Se dice en el Departamento de Estado, ¿dejamos perder Venezuela o tenemos que hacerle frente a esto? Y entonces hay esa ambivalencia. Apoyan estos sinvergüenzas de la MUD, este, le, le dan para que roben unos reales por allí, que se los cogieron ellos de la tal ayuda humanitaria, este, le permiten administrar fondos de cidgo etcétera, como Colombia les permitió este, robarse los fondos de monómeros. Este, esto entonces lo que agarra el vagabundo este Diosdado Cabello y me pone como frases esenciales de mi programa. Ah, ¿es ¿Quién te lo roba? Sí que es la parte chiquita que le toca. La gran tajada se la roban los chavistas y el gobierno chavista. Pero en todo caso, el tema es que la diplomacia norteamericana ha venido maniobrando para sobrellevar su relación con el chavismo, siempre con el fetiche o el comodín de la mud como auxilio diplomático para su relación con la, con la política venezolana, con los segmentos sociales de Venezuela y eso juega para todo el continente hoy por cierto, para meterte un elemento ajeno a nuestra realidad cotidiana hablaba un tipo muy lúcido de Chile, explicando la, las últimas elecciones que le dieron la sí. ventaja al señor Katz este con 28% en la primera vuelta y que seguramente puede ser el próximo presidente de Chile, una persona de derecha una persona de valores tradicionales como nosotros y que aspira a dirigir sí. Chile Bien. ¿Y qué decía este señor? Bueno, dice, mire, aquí hubo lo que hubo en Chile que de casualidad no acabaron con Santiago porque sí. esta gente de la izquierda antigubernamental de Piñera, bueno, le cobró al señor Piñera que fue de asomado allí a la, a la frontera venezolana a ir a agitar las cosas contra Maduro. Y eso se paga, dice él, porque de allá para acá vino la venganza de Maduro y de su gente trayéndonos para acá y desacreditando, por cierto, a los venezolanos, que aquí nos, nos atribuyen este este práctica subversiva en la situación chilena. Pues no, lo concreto es que el chavismo anduvo paseando su, su espada de Bolívar por América Latina por y fue a subvertir el orden chileno. Mira, eso no fue cualquier cosita. En Chile acabaron con 100 estaciones de... de, de, de, sí. de... Chile. Incendios de sí. centros comerciales, etc. Una y ya también se fueron para Colombia. Y ya sí. metieron en, pusieron en jaque al gobierno de Duque. De manera que el chavismo no es que sea inocente, ellos están en una labor de subversión continental para defender su terruño. Estados Unidos verá qué hace, si deja hacer, si deja reventar toda América, o sencillamente un día de esto ayuda, yo no digo que lo hagan ellos. Pero que nos ayude a echarle un parado. Pero para parar el régimen chavista, lo primero que hay que hacer es dejar de apoyar a estos pañaguados de la mud que son cómplices del chavismo. Así de sencillo. Es así de simple. Realmente, el oxígeno que ellos le generan a esta tiranía es lo que los ha mantenido vivos. Porque salen esta cantidad de gente a hablar de un interinato Ficticio. Si es que ese señor no, no, no opina, pero es que yo creo que haría más en una junta de condominio. Realmente este este muchacho que toman como como peón. de con condominio si sí puede. Bueno, doctor, de repente no le hacen caso tampoco y tampoco tiene voz ahí. De la cantidad de edificios que hay en el condominio. <risa> Entonces, finalmente... Está montado todo este escenario, patético, además, porque si nos ponemos a ver realmente ¿qué, qué representa ese interinato, absolutamente nada. Es una asociación, una cofradía de malhechores allí, politiqueros sin oficio, que andan viendo cómo viven de la política en el exterior, ¿sí? porque ellos se mueven muchos afuera, y reciben uh -huh. sus salarios en dólares, eh, pero un poco, para serte sincero, no cobran mucho porque la mayoría se lo cogen los dirigentes de la cosa esa, ¿no? Y entonces las principales descontentos son entre ellos mismos que hay. Burocracia de la segunda línea, que dice, pero cuando llega la cosa, no les llega la plata, pues se la cogen los vivo. Los claro. amigos, la gente se cogen la mascada. Y estoy hablando de millones y millones de dólares, ¿eh? ¿no? son cuatro chivas. Entonces, sí. el terenato, ¿eh? ese es nuestro último fracaso. No no esto en el sentido que nos pertenezca. Algo que se no, no esa es la última manera de burlar las aspiraciones del pueblo venezolano y sobre todo los emigrados a los que nos ha tocado presenciar ese triste espectáculo, esa rebatiña de privilegios y de dinero mal habido. Porque eran dineros para la ayuda humanitaria, eran dinero de supuesto. ayuda por la política exterior de varios países que se supone ayudaban a un interminato realmente existente y lo único realmente existente es el bolsillo de Borges, el bolsillo de Capriles y su representante afuera. El de Vecchio, de... el de Vecchio, el, uh. el de, el de Guaidó, el de Capriles Los Familiares, porque se han multiplicado los familiares. Así es. Lamentablemente, eh, eh, tenemos este este este sistema que a veces yo lo veo tan difícil de quebrar. Eh, realmente eh, podríamos formar, eh, rescatar esos militares que de alguna u otra forma ya les llegó como al límite y les salió algo de patriotismo para decir, oigan, sacamos a esta gente porque la sacamos. Si no lo hacemos desde adentro, doctor, ¿cómo lo hacemos desde fuera? No, ya va. Porque es que ahí hay otros temas ligados. Eh, si tú abogas por una intervención militar extranjera, por ejemplo, tienes que saber que tu país pasa a ser colonia de alguien. Entonces, no me pongan el disparadero de tener que defender la existencia de un gobierno nacional que es antinacional, como el actual, claro. ¿no? y preferir una intervención extranjera. Hay gente que sí lo prefiere. Pero yo creo que debe haber una, una salida distinta al resignarse a ser ocupado por una potencia este, en lugar de nosotros resolver sacar esta mugre de régimen y reconstituir la República de Venezuela con libertades para sus ciudadanos y una organización económica y social que no sea pues la de un país ni ocupado ni tampoco vasallo de la de los chulos comunistas cubanos o de la asociación de malhechores de la izquierda hispanoamericana. Nosotros tenemos la necesidad de que quede claro el problema de que esa oposición es agente de ese gobierno chavista. Por supuesto. Nos representa, y como tal, en algún momento los venezolanos deberán escoger si hay, si hay que escoger algo a nivel político. Es entre la existencia de una nación independiente con otro tipo de Estado o resignarnos a que nos representa o ese gobierno maduro o esa oposición falsaria y protibularia. Bien, entonces, ¿qué queda por hacer? Queda seguir peleando contra la ilegitimidad que representa ese gobierno provisional e interino del tal Guaidó y su papel de agente directo de ese gobierno de ampones del gobierno Maduro y del sistema cubano. Entonces, ahora, ¿por qué yo abogo, por ejemplo, por una salida militar? Porque es la única que puede ofrecer la alternativa de barajar esto. Este, eso es muy difícil que se dé sin que se maten entre ellos. ¿eh? Claro. A las víctimas de ellos. ¿Por vamos a comprometer la población civil en una lucha desigual y de larga duración de un foco resistencia armada contra un gobierno que va a hacer lo imposible por controlar el territorio a sangre y fuego, costándonos a venezolanos que además de todas las calamidades que hemos pasado, tengamos que poner una cuota de muertos? Ellos que han vivido de este estado, bueno, que ellos hagan el esfuerzo final de desalojarlo. Ojalá sin muertos, ojalá sin víctimas, pero tendrá que haber una limpieza inmediata. Y es eso quizás lo más complicado, porque se necesitará una asociación con el poder civil que haga renacer un Estado venezolano sobre bases sanas y honestas. Por supuesto. Doctor, cuando se habla de armar en el exterior un ejército militar para liberar a Venezuela, ¿qué opina de eso? ¿Eso es viable hoy por hoy? ¿Se puede hacer? Suponte que existiera esa posibilidad. Hasta ahora lo que viven es proponiendo recorrerle al país. Este, y vuelven otra vez y otra vez piden real. Para mí que mucha gente vive de eso, tristemente es lo que te tengo que decir. El día que eso se haga se puede y se debe hacer con un apoyo de una nación amiga, que sea la base del territorio en la cual se estructura una organización armada y se entrena militarmente y que haya los recursos logísticos, dinerarios y de armamento etcétera, que permita una invasión en, en forma de una parte del territorio y resistir desde esa parte del territorio la contraofensiva que seguramente vendría del poder existente, pues bien, es una claro. lucha obligatoriamente larga necesita del apoyo de naciones vecinas o de naciones digamos, fuera de Venezuela este, que nos permitan pues ese entrenamiento y ese equipamiento logístico para poder hacer frente a las necesidades de ganar esa guerra porque es una guerra también la que hay que hacer. Es que tú llegas a ese y te entregan el poder el día que llegaste. Claro. ¿no? Adicional sí. a eso tenemos tenemos el grupo este estos grupos eh, terroristas eh, nacionales que son los que están en los barrios que son estos planes y este, este montón de malandros que de alguna u otra forma controlan el territorio y que saltarán a defender a la tiranía eh, sí y no, porque eso malandro es cobarde por definición bien este, ya, pues ya es una cuestión de gestión del gobierno interno si nosotros tuviésemos el gobierno en la república, un gobierno legítimo, eh, no porque sea producto de unas elecciones sino porque represente la reconstrucción del Estado, tú, por ejemplo, llamas a formación de milicias, milicias que las entrena y las armas para liquidar físicamente el amponato, el amponato social. Eso hay que hacerlo. Este, sí. y, o se rinden o los liquidas. Una de dos. Pero eso es ya una tarea de profilaxis interna. Una vez que reco de reconstruye las bases del nuevo Estado, pero eso no es una un peligro real, en el sentido de que no, no vas no va a hacerlo porque la AMPA se te va a venir encima. Tienes que enfrentarla y liquidarla, con apoyo externo incluso, policías externas, entrenamiento rápido, qué sé yo, mucha fórmula de formación de milicias también, que te permitan reclutar los mejores elementos. A ver, en Katia, aterrorizada por 50, 100, 200 malantos Deben haber 20 o 30 mil catienses que estén dispuestos, por ejemplo, a armarse para liquidar el AMPA. Claro. Pero tiene que estar dispuesto a un régimen de excepción política y militar eh, y policial que te permite enfrentar el AMPA. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Doctor, entre una de las preguntas que le tengo, le hablo acá de, volvemos al tema de las elecciones, y le pregunto, ¿revocatorio presidencial? ¿A quién revocan? Bueno, ya empezaron tabú. a hablar de ese revocatorio. ¿A quién pueden revocar realmente? Bueno, se supone que podían revocar a Maduro en un año. Y es la próxima pelea, dice Capriles. ¿no? Este, este estafador, mientras no haya quien le tape la boca, digamos, mediante un recurso de liderazgo legítimo, hubiera podido ser el tal Leopoldo o el tal Guaidó, pero resultaron iguales o peores que Capriles. Este... Entonces, eso es una, son figuritas transitorias, digamos. Lo central de esa discusión es que nosotros necesitamos que alguien defienda unas banderas que hasta ahora no se levantan en Venezuela, que es que esa oposición es de estafadores y que hay que, alter, hay que proponer el desalojo del gobierno, este... Claro, eso no se puede hacer desde Venezuela. El desalojo militar de ese gobierno. Por eso, yo nunca he dudado en los últimos 10, 12 años en proponer la salida militar. El colapso de las instituciones nos lleva a la necesidad del desalojo por la vía de fuerza de esas instituciones de malandro. Ahora, ¿qué hacer con un, una convocatoria a revocatorio? Yo no me opongo en esto. En específico a que la gente eventualmente, llamada a un referéndum revocatorio, vaya y vote en contra de, de el Bicharraco Este Maduro. El problema es a quién sirve esa, esa, ese revocatorio. A un Capriles esperando que se revoque para ese candidato. Este, o suponte que eso sea secundario. ¿Acaso no es conviene, no convendría más bien prepararse para que el gobierno? haga fraude y diga que no se lograron la firma y los votos necesarios, hay que entonces preparar alzamiento civil contra el fraude en un revocatorio. O sea, es, depende cómo venga la situación política para ese momento, ¿no? Por supuesto, doctor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el CNE se encuentra paralizado hasta nueva orden judicial y se encuentra paralizado desde hace 1678 días. Esto para iniciar una actividad de revocatorio. Entonces, ¿cómo esta gente puede hablar de un revocatorio, Capriles, llamar a, a que ahora viene un revocatorio, que pueden hacerle un revocatorio a Maduro, cuando realmente el CNE tiene, está paralizado desde hace tanto tiempo? Mira, ya va, pero ni que lo habían reconstruido, a Capriles le dieron un tal picón y otro le dieron, que sería por primera vez tres y dos. Exacto. O sea, vi una noticia de que el CNE se encuentra igual paralizado judicialmente para revocatorios, para realizar revocatorios. Ajá. O sea, esta, esta toma de, de, del 20% de las firmas para volver a activar judicialmente esto está paralizado. Entonces, ¿cómo podemos llamar a un, o sea, ¿cómo, cómo llaman a un revocatorio si realmente este proceso eh, eh, eh, no es algo que ellos puedan hacer en, en, en un día, en un mes, para serte sincero, yo nunca me he ocupado de eso, porque yo, como yo creo que son unos estafadores los que están allí y sirven a políticas de estafadores y a propuestas de estafadores, entonces uno como que los olvida, su existencia misma. Esto, claro. Efectivamente, si hubiese un chance de que por crisis interna el chavismo, que es un factor fíjate que no le he tocado, el chavismo está en crisis interna también. Hay elementos de descomposición interna y es una de las posibilidades que tenemos que estalle esa vaina, de repente, que estalle por una lucha sin cuartel entre ellos que hasta ahora la han disimulado, pero que existe. Esa lucha ya se presentó en el terreno de, la, de las fuerzas militares, en las cúpulas militares y ha quedado solamente la guardia con poder de fuego interno. Y a nivel de la oficialidad, al parecer, solo quedó en pie los factores ligados a, a Maduro y controlados directamente por, por los cascos, por, por la dictadura cubana, y han logrado hacer retroceder a la gente de Diosdado, este, que era los de la promoción de Diosdado, los generales hasta hace dos años eran de la misma promoción de Diosdado. Parece que lo han envainado, lo han arrinconado, y entonces tienen más que nunca una oficialidad de inútiles presididas por padrinos pero sobre todo con un hombre fuerte que es Rebeol, jefe del narcotráfico en Venezuela y que controla la Guardia Nacional. Esas luchas intestinas nunca se pararon y han seguido. Anda tú a saber si un día estos echan tiros entre ellos. Esperemos. Ojalá. Ojalá que lo hagan. A mí me encantaría ver eso. Me encantaría verlo en primera plana, porque de verdad que necesitaríamos ver cómo ellos mismos se van descuartizando entre ellos mismos. Tienen tiene problemas y graves. Aquí dice Fris Sánchez, hablar de revocatorio es aceptar que existe un CNE, CNE que respete la voluntad popular, cosa que no es cierta, efectivamente. Ahí tiene usted una poderosa razón para no tener ilusiones en eso. Así es. Por supuesto. Y es impresionante, de verdad, igual ver que salió una cantidad de personas a votar, sabiendo que tenemos una institución. justicia. Se dice que solamente. Por ejemplo. Eh, eh, aquí en las noticias en Chile decían que había salido, aunque hubo mucha abstención, que ellos hablaban de un cuarenta y tantos por ciento. Y a mí, pues, cuarenta y algo ya me parecía como que exagerado. Por presencia. Que había votado por eso. Solamente. Este, ellos hablan, los votos que se puso Rosales, que no los sacó, sino que se los puso él. Era por el acuerdo con el gobierno. Claro. Pero ahora se descubre qué es lo que habían habían hecho. Bueno, ahora tú vas para la gobernación, pero dannos las alcaldías a nosotros. Entonces, y tú están viendo sus alcaldías del Zulia. Y entonces se habla de que hubo una extensión del 60%. Es nada más. ¿entiendes? Que no es 85, sino 60. En todo caso, todo eso está falseado por esas trucuras por de los medios y de las presiones mediáticas y de la plata que rueda allí para justificar o no. Mira, yo no sabía algo, ¿tú estás en Chile entonces? Sí, ¿Ah? yo estoy en Chile. Por claro. eso cuando decía lo de Chile, sabía perfectamente de qué estaba hablando, porque eh, he visto cómo, cómo de alguna u otra forma este, ese, ese ese comunismo intenta volver a tomar el país, ha destruido... O sea, es impresionante, de verdad que este tema de, de, de, de las revueltas que han, que han causado aquí han hecho mucho daño, igual a la sociedad. Pero está como, me... la sociedad está como recentrándose otra vez en que tiene un problema serio que no lo puede abordar como un... sí. hacia la izquierda, por ejemplo, ¿no? Es, es algo que, que, bueno, creo que todos igual teníamos muchas expectativas, los, los venezolanos, hay muchos venezolanos aquí, que teníamos mucha expectativa con esta primera vuelta y ver cuál era el resultado real. Uh -huh. este, esperemos que esto se mantenga y que este, este señor pueda realmente llegar a la presidencia. Yo lo deseo así, Espero ¿cuál? por el bien de por el bien Katz. de Latinoamérica y de Chile. Obviamente. Katz, es de nuestra misma corriente. Sí. con Vox y con Milei en Argentina y con la derecha republicana acá de Trump, etcétera. Es con Bolsonaro de... también. ¿Ah? Con Bolsonaro. Ajá. Entonces, sí. mira, ojalá, estamos más cerca que nunca de volver a enderezar a Chile. Eh, los chilenos, me refiero. Y que las fuerzas que están reemergiendo tienen un signo ideológico conservador bastante positivo, ¿no? Esperemos que así sea. Mire, ¿cómo es el mecanismo acá? Tú vas leyendo... Pues yo veo que a veces... ¿Cómo se llama? Bueno, a veces aquí. colocan algunas preguntas y yo las leo si Jona me las pasa al signo de interrogación aquí y otras que yo he ido haciendo que las tengo anotadas. Este, ahí la yohana, acá. entonces. Claro, ella está ahí. Ella va escribiendo. No. Ella no participa, pero participa textualmente. Ella está ahí escribiendo. Está manayándonos ahí. Ajá. Ella ahí va en ese proceso. Doctor. Para concluir un poco con este tema De este, de este coronel Que hoy se encuentra secuestrado Por, por estos criminales Desde hace nueve años Levantamos la voz para que el mundo Entero sepa que este señor Está secuestrado, que está En peligro, digamos, su vida corre peligro Usted que ha tenido Lo escuché de hecho Esta mañana que vi su programa Con, con Daniel Ajá. Eh, Y hacía mucho hincapié en esto que, que esto tiene que difundirse en, en las redes porque realmente necesitamos que nos escuchen. Pero para empezar, queremos que no lo maten. Hacer un escándalo con el nombre de él es garantizar que no lo mate. Contrariamente a la idiotez de los que me reclaman. ¿Por qué dice? Eh, no, no es que lo estás poniendo, pendejo. Es puesto en el anonimato. Claro. Entonces... Esto es una petición de la propia gente amiga de, él, de la Guardia Nacional, que me dijo, doctor, ayúdenos a hacer del nombre de eh, José de Jesús Gámez Butamante, el comandante, el, el coronel Gámez Butamante, una bandera de lo, de lo que queda de la Guardia Nacional dispuesta a reconquistar la democracia en el país. Son sus palabras, no las mías. Y yo, bueno, por supuesto que apoyo una causa legítima, sobre todo conociendo al amigo. Eh, Game Butamante De la época en que armaban el, La sonada militar con Guaidó El año 13-14 Ahí fue donde yo hablé con él por teléfono Y sé que lo enterraron allá en la, en la penitenciaría 26 de julio se llama eso La de San Juan de los Morros Que ayer nos contaba El lunes nos contaba eh, Daniel Las características siniestras De esa prisión y mira, ahí hay un militar preso que es él. Mira si le tienen miedo que no lo ponen en Ramo Verde ni en todas las otras. Es él solo ahí como militar. ¿sí? Porque lo aislaron definitivamente como si fuese un tipo de alta peligrosidad. Que lo es. Porque es un general muy... Es un coronel. Yo me confundo porque él en realidad es un coronel al que le retardaron la... la el ascenso. Biológica. Debería claro. ser... El, el, el, General de División hace rato Bueno, este pero le retardaron el ascenso Y quedó como coronel preso hace nueve años pues. Ahora ¿Quién es Gabriel Bustamante hoy? Es el líder natural una vez que murió Baduel Que mataron a Baduel Porque a Baduel no fueron No fueron y le metieron un tiro O lo envenenaron O lo que es más probable todo, todavía Es que Baduel se le reventó una hernia, mujer. Estaba una incluso tenía. Lo llevaron al hospitalito, lo pusieron y tal. Y al día siguiente lo mandaron otra vez para... Pa, pa, pa, pa, ¿Cómo se llama? para el, Se vino allí el helicoide. Tipo, lo mataron. Claro. Por descuido, por descuido deliberado. De, eh, digamos, no atenderlo clínicamente a su gravísimo problema de hernia inginal. Ahora, ¿qué quieren hacer con, con el amigo José eh, José Jesús Game Bustamante? Bueno, me imagino que tratarán de liquidarlo también. Él tuvo un accidente cerebrovascular, pero él está bien. Está bien, digo, a nivel de su integridad corporal y lo que le pase responsabilidad directa de Maduro. Entonces, yo le digo públicamente, incluso, este, mira, Maduro. Este, ten cuidado porque esta vez tú no puedes darte el lujo de matar a Game Butamante sin poner en riesgo tu propia existencia como presidente porque puede ser el muerto que ya no se tolere y lo digo Por así supuesto. pero crudamente. Maduro ha mandado a matar muchos si mata uno más puede ser el último que, puede, que pueda mandar a matar puede esto que... generar una un, un, una chispa que luego ya no pueda detener y estamos hablando de un líder militar, sí, un líder militar que, por supuesto, sus compañeros de fuerza no han exhibido precisamente, ¿cómo se llama?, eh, valentía para dejarlo podrir en esa cárcel del cipote. Pero llevado al extremo de un gobierno que no da pie con bola, que anda en una crisis total y que además tiene una fuerte repulsa interna dentro de la Guardia, que es el único gran cuerpo armado que queda en el país que responda por la existencia misma del Estado, si Maduro se le ocurra mandarlo a matar como mandó a matar a él, bueno, puede ser el último muerto que tenga Maduro. Y quien oye quien, quien el mensaje que me hizo el amigo eh, Game Bustamante, no me interesa, doctor, si me matan, pero Maduro tiene que saber que si me mata es el último muerto que tiene. Él tendrá sus razones para decirlo. Por supuesto. Probablemente, eh, bueno, es eh, eh, que yo creo que, como usted dice, ni siquiera está en una cárcel militar. Es como para que, eh, para evitar el acceso a, a esos compañeros de, de, eh, de promoción o, o, o subalternos que tenga que, evidentemente, lo apoyen de alguna forma. Mira, hay que aclarar alguna cosa. No estamos hablando de un jefe de la Guardia Nacional que respalda íntegro e un cuerpo decidido a defender a su No, estamos hablando de un cuerpo acobardado y cómplice que a lo largo de años fue sostén de las peores causas del gobierno chavista y del latrocinio, del narcotráfico, entre otros. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, yo creo que toda aquella vieja capa de oficiales tuvo que salir ya, cumplió sus años de servicio. Y hay muchos generales nuevos, coroneles nuevos que no tienen que ver con aquella etapa en que se pudrió todo. Todavía coexisten con el delito, es cierto, pero quizás no son malandros del tipo de los que eran antes. Y entonces se permiten empezar a deliberar en momentos en que hay una crisis creciente de la gobernabilidad en el país, del Estado, de la economía, de la pérdida de la moneda, de la pérdida de todos los resortes sociales, de, digamos, de flexibilidad social del Estado, un, un país en estado comatoso, bueno, muchos de esos oficiales jóvenes se preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos liquidar el país como tal? Y muchos entonces dicen, ya va, pero vamos a revisar esto. Estos este oficiales nuestros que están presos. ¿Por qué están presos? Ahí viene la respuesta de claro. no dejemos, no dejaremos matar a este Game Bustamante Esa es la respuesta de la Guardia O sea, yo no inventé eso Yo voy yo a Miami, señores yo, yo no pude haber inventado Una versión edulcorada De los hechos, estoy diciendo que eso está lleno De bandidos Pero hay bandidos claro. oportunistas Que no quieren sacrificar Su suerte al lado de Maduro Y hay gente que todavía no se pudrió al nivel que estaban los de antes, y como son promociones nuevas, aspiran a ser representados por alguien con una hoja de servicio absolutamente honorable, como la de Game Bustamante. Por supuesto. Probablemente también, es, en, es, en el fondo, saben que estos se van a empezar a echar cuchillos entre ellos y de alguna forma querrán salirse como que del tema, porque es un tema complicado. ¿entiendes? Sí. Yo no lo abordo de desde el punto de vista tonto, casi idiota, en que la gente cree que debe manejarse este tema. Sí, pero esos son ladrones todos, Villavapia, su pendejo. ¿Quién estamos hablando ahorita de ladrones y sí, ladrones no? Estamos hablando que el país está yendo al demonio, al subinero de histórico de dejar de existir como nación. Que la gente a veces no se ha da dado cuenta de lo, que está, de lo que estamos hablando. A ver, Venezuela puede dejar de existir en 5 o 10 años. Sí. No seremos más nación. Esto se lo van a repartir cuatro, cinco, diez potencias. ¿Qué a, quién, qué ¿A quién va a coger lo suyo? O van a haber republiquetas independientes de malandros fascistizados, de malandros, pero Dios mío, de, de, de, de barbarias establecidas en, en zonas del país. Entonces, para evitar esa desagregación y ruina final de lo que fue una república, nosotros tuvimos tres siglos bajo la corona de España, replicando las instituciones de la de la, de la la península de, de la península ya de España y nosotros éramos una nación en crecimiento y desarrollo social y económico, un país de mestizaje un país de una fuerte agricultura qué sé yo por no hablar, y no éramos lo, lo más próspero, más próspero que nosotros era lo que hoy es Bolivia y más próspero que Bolivia y nosotros era por supuesto, cómo se llama México, la nueva España, bien Resolvimos acabar con la corona española, aprovechando que Francia había invadido, invadido España en 1808. Y entonces nos coleamos en ese pleito para nosotros entonces, detrás de Bolívar y San Martín y Miranda y toda esta, digamos, casta de blancos criollos, terratenientes, muchos de ellos, y propietarios de esclavos, resolvieron acabar con el dominio español. Ay, Dios mío, en mala hora, porque nos vino un siglo de maldiciones. El siglo XIX fue un, un siglo de guerras civiles y de retroceso histórico. Los americanos nos sacan del hoyo en 1900 y pico, 1901, cuando eh, echan a, a las potencias europeas que querían, eh, me refiero ya al caso venezolano, yo si no voy a pasearme por las 20 o 25 naciones de toda América, pero en el caso nuestro no, fue evitar que Inglaterra, España, eh, Holanda, etcétera, se quedaran con, con el territorio venezolano. Y los norteamericanos, bajo la presidencia de, de todos los rufes, los echan de aquí. Y entonces, de Venezuela, quiero decir. Y se constituye con el ejército venezolano, dirigido por Gómez y por Cipriano Castro, se construye la república que conocemos llegan los adecos el 48 le da un remesón a la cosa con la constituyente pero Jiménez se arrepiente de haber pactado con ellos y vuelve a instalar la dictadura militar hasta el 58 el 58 no le convino más a la diplomacia norteamericana depender de gobiernos militares y tolera o auspicia los gobiernos llamados democráticos uh -huh. en los 40 años del punto finismo y esos 40 años terminaron el 98 en mala hora de la mano de un felón militar formado por la democracia, un, un, un ¿cómo se llama traidor suelo de pacotilla, este, el pata en el suelo Chávez que resuelve hacerse caudillo militar, izquierdista y castrista. Y ahí viene otra etapa de desgracia y el señor Chávez deja un país en estado comatoso políticamente, militarmente ¿Sí? destruido y que entonces ya sucursal de los iraníes, de la guerrilla del Medio Oriente, de los rusos, bielorrusos, todas las mafias del mundo, y sobre todo rehén de la FARC, del ln y del planato eh, eh, social, ¿cómo se llama? La delincuencia organizada en Venezuela. Y tenemos nueve años en, en esa caída, pero en picada, de la existencia sí. del Estado Nacional. Bien, es ese Estado Nacional con esa historia que vivimos el peor momento de cinco siglos de historia civilizada de Venezuela tres siglos como colonia un siglo de guerras intestinas después de la guerra de independencia un siglo de dictaduras militares y de, y de influencia norteamericana que terminó con la llegada de Chávez pueden celebrar que acabaron con la influencia norteamericana pero para caer en manos de los cubanos de los cubanos castristas pero, y en manos de los, de los, de los chiitas de de Irán y su Ayatollah para caer en manos de los de los pras, y para caer en manos de una mafia narcotraficantes bueno, no es como no es como para celebrarlo. ¿eh? Estamos claro que... en la fase terminal del Estado venezolano. O sea que realmente es preocupante este tema de que Venezuela podría realmente desaparecer como territorio Así en sí, es. en sí misma. Pues. Así es. ¿Ya? Eh, cada, país, cada país tiene su tema, ¿no? Claro. Por ejemplo, la historia de... ¿Qué digo? Es que son demasiado largo esos temas. Seguiremos hablando. Pero mira, en Chile tiene un problema ahorita con estos benditos, los mapuches y tal. Eso no es uh. verdad que sea la causa nacional de la nación mapuche. No, es chicos, esos son uh, guerrilleros montoneros, refugiados allí, este, que fueron contagiando. Eh, la población, digamos, de, de, de, de sectores pobres, de la de la herencia, de la Araucanía este chilena, que, bueno, oyeron esos cantos de sirena de la entidad nacional y la nación indígena y de la, ¿cómo se llama? De la, de la cultura indígena. Es el mismo tema de Chávez. Uh -huh. Un país que tenía tres o cuatro bolsones de indígenas transformados en en la lucha implacable de la causa de los indígenas, porque hace loco, aquí no había eso, sin embargo, o del tolto de López Obrador, empeñado en que la historia de México tiene que ser contada, contra los derechos de los aborígenes que nos dieron la razón, Además, los aborígenes eran caníbales, chicos, caníbales que comían carne cruda, del corazón que se los sacaban a las tribus vencidas, chicos, en los altares de Chichen itzá y se los comían, chicos, eran caníbales antropófagos, Bien, México civilizado por Cortés y convertido en la nación más próspera del mundo, porque eso era la nueva España. La moneda que se acuñaba en Potosí, en Bolivia, acá y sobre todo allí en León Guanajuato, el Real de A8, circulaba en el mundo entero como moneda de la economía mundial. Era la nación más próspera del mundo. El Galeón de Manila, que es un sistema, una flota que iba un par de veces al año, una vez al año al, al extremo eh, oriente, allá de la de la de Filipinas, que era también española. Bien, esa era una economía que ligaba a los dos grandes océanos y a los a todos los continentes. Primera globalización se hizo bajo el auspicio de quienes dirigían y auspiciaban la economía mexicana, decir, con el galeón de Manila hacia, hacia, el, hacia el Índico y con las la flotas hacia, hacia España. Y España era una nación la más próspera del mundo en el siglo XVII. Y sus, sus llamadas colonias, porque se llaman colonia pero no eran colonia en el sentido inglés del término, eran naciones asociadas a la corona a la corona española por vía de la replicación de las instituciones. Nosotros tenemos Real Audiencia, Real Consulado, este las juntas, etcétera, de gobierno, era el virreinato en, en Nueva Granada, el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, el Virreinato de, de, de Nueva España, el virreinato allá de del Río de la Plata, el virreinato de Lima del Cusco, pues, eran, eran, y del Cusco, eran, eran, eran, digamos, instituciones de la monarquía española. Bueno, todo eso lo acabó la independencia, instigada por Inglaterra en una inmensa medida. Muy bien. Bueno, nos costó dos siglos de esa independencia presenciar el auge y caída y la reventada de esos estados, que es el caso nuestro en este momento. ¿Qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, doctor? Eso es lo que todos los días yo pienso que uno se hace esa pregunta y dice, ¿cómo rescatamos el Estado, el territorio? Uh -huh. Y lo que esto nos conlleva, porque hay una cantidad de personas fuera de Venezuela que de alguna u otra forma quisiéramos poder eh, ayudar para que esto pase pero no vemos una salida que no sea por la fuerza. ¿De dónde sacamos la fuerza? ¿De dónde sacamos las armas No hay otra in... forma ya, de salir. Ya. La fuerza inicial, porque después hay que reconstruir todo en términos de, de sociedad civilizada, pacífica, etc. Pero el, el punto de corte es quirúrgico, ¿eh? es una ruptura. El que crea que esto puede salir por vía evolutiva está supuestamente por supuesto equivocado. Nosotros necesitamos un trauma no porque lo queramos, sino que se hace lógico que exista un trauma que parte en dos este pasivo enorme y empieza a construir una, una, un activo de las nueve etapas del Estado de la sociedad venezolana. Ahora, ¿cómo nos irá? No sé, porque estamos en el, en el cruce histórico de la posibilidad de convertir una nación de bárbaros y volver al salvajismo superior o este, en construir una verdadera... Sociedad civil integrada por instituciones prósperas, de una economía libre, de una, de una defensa de los derechos de los ciudadanos, de instituciones para ciudadanos y no para déspotas. Esos son los eternos líos de los humanos que, bueno, somos esa dualidad viviente de la vocación para el delito y la vocación para el bien, la tenemos en ambos, ambos dos inscritos en nuestras capacidades de elegir. Y elegimos muchas veces el, el peor bando. Claro. Doctor, aquí nos dicen. Esos que atacan quieren arcángeles, querubines y ángeles comandados por Dios para liberar a Venezuela. Entonces, ¿qué hizo Churchill con quienes traicionaron a Hitler? Este, él se alió con todo el que pudo. ¡Ey! Se aliaron con Stalin, chico. Sí. Uno de los más grandes bárbaros de la humanidad. ¿Bien? Un asesino, pero como nunca hubo en, en Europa. Y eso no quiere decir que lo apoyara, sino que lo utilizó. A y veces al... hay que utilizar al parte de, lo, de tu enemigo para salir de tu enemigo ¿Bien? mayor. Y al terminar la guerra, es Churchill el que lleva la bandera a la lucha contra la Unión Soviética. ¿Bien? O sea, eso fue pragmático, los norteamericanos igual. Mira, está el, los cálculos diplomáticos que por ejemplo el propio Stalin, que hace una, una, una alianza lógica con Occidente para quitarse encima el dominio nazi. Cuando termina la guerra contra los nazis, él no declara la guerra a Japón. Es Estados Unidos el que tiene un año de guerra, ya dos años de guerra, con Japón desde Pearl Harbor, y el año 44, al final, cuando los yanquis lanzan las dos bombas, y Hiroshima y Nagasaki, entonces se anima Stalin a declararle la guerra a Japón también. Pero es por el oportunismo de que viene un arreglo en el Asia-Pacífico eh, y entonces hay que estar en la pomada, pues. ¿Qué pide Además, su pedazo allí, porque lo que llaman por altura ya en el Extremo Oriente, y digamos, y el, el dominio político sobre las Coreas, etcétera, hay un papel de la Unión Soviética en, esa, en ese Extremo Oriente de, de lo que es el Asia continental terrestre, pues no. Y en las islas, por supuesto, se quedó con buena parte de lo que eran islas japonesas, etcétera. Doctor, Entonces, doctor, lo voy a tajar un Estamos reiniciando porque el tiempo se es limitado, tenemos una hora y luego uno retoma, por eso guerrera, Herrera, parte 2 Voy a preguntar si esto es hasta el amanecer no doctor, un poquito más concretemos un poco lo de Chuchin, porque eso está súper interesante y la gente quiere saber sígame contando un poco más pero ya va, tú sabes que estás hablando tú del media historia universal, Dios mío bueno doctor, pero hágame un resumen pequeño, ya que empezamos a hablar de eso, por lo menos vamos a cerrar la idea, pues Imagínate, es la geopolítica mundial en una pastilla concentrada, la política de Churchill. Churchill empieza por denunciar al gobierno este, laborista de, una, de capitular vergonzosamente frente a los alemanes de Hitler en el llamado este, Tratado de Múnich, que consagra la, el derecho de los nazis a acogerse la Europa Central. Y él está en contra de eso, eh, el gobierno del gobierno inglés entonces, y entonces cuando Inglaterra entra lógicamente en, en la confrontación con Alemania, lo llaman a él como Gonzalo, sea, después de ser minoría lo ponen a la cabeza del de imperio inglés, y él entonces empieza una lucha tenaz basada en principios, porque lo que la política de, de Churchill es los principios de defensa del imperio inglés. Y los otros eran capituladores que él rechaza, por supuesto. Al terminar esa guerra, por principio de conveniencia de Inglaterra, él pacta con Stalin y auspicia las cumbres aquellas de Teherán en Irán y que va a Stalin y después en Yalta, que es allí en el Mar Negro, la península de Yalta, este, en la, en el Bañario de Yalta, que hay la segunda cumbre. Y hay incluso una tercera que es en, eh, ya muerto Ruppel, va Truman y va y va Anthony Eden en, por, por los ingleses, van entonces a lo que es el post la, la conferencia de en la, en las afueras de Berlín, repartiéndose Europa. Pero todo ese diseño final, primero el diseño de la guerra y del final de esa guerra es Churchill, el gran idiota el gran ideólogo y que era maestro de, de Roosevelt, porque acuérdate que Churchill era la cabeza pensante del imperio de más experiencia y dominio de los asuntos diplomáticos del planeta. Churchill este, era una especie de líder mundial del momento y, y Roosevelt, bueno, admite ese liderazgo eh, político, solo que Estados Unidos era el que tenía la capacidad de ser arsenal del bando aliado y dar entonces la ayuda que necesitaba Inglaterra y constituir un bando aliado con capacidad para derrotar a Alemania. Y se alían con Stalin en acuerdo de Churchill y Roosevelt para facilitar el final de aquella guerra sangrienta. Pero eso es esa historia esa... donde por aquí tenemos un invitado, pero no se ve, está oscuro. Pero soy yo. No. Ah. Es una persona que solicitó unirse, imagino que quiere hacerle alguna pregunta. Ah, no. se salió. Ya. Se asustó. Finalmente, sí. Finalmente, eh, él va haciendo sus alianzas a conveniencia. El mensaje sigue siendo ese para nosotros. Tenemos que aliarnos. Así nos gusta o no nos guste. Y si el cosa, fin decir, finalmente ¿cómo? es salir de ellos. Te voy a decir una cosa que te puede escandalizar. La, la estrechez mental a veces de muchos compatriotas no le permitirían ver como lógico, por ejemplo, que si Estados Unidos sigue en esa renuncia enfermiza a jugar un papel en el área del Caribe y en América, es lícito. Buscar aliados en China o en Rusia. Si necesitamos salir de estos bicharracos de cuarta categoría y aislados diplomáticamente, y si están vinculados a alguien físicamente, es a Irán, podríamos, por ejemplo, hablar con los benditos chinos que vieron cómo el famoso fondo chino se lo robaron los chavistas. Sí. China quería un trato como el que tiene con Argentina, con Brasil, con Perú, donde hay dinerales de inversión china, por no hablar de África, donde China hizo grandes inversiones. Yo no soy ningún defensor del sistema chino, pero es que China ya no es aquel país comunista de Mao Zedong. No, China es un poderoso, una poderosa potencia capitalista en pleno desarrollo con capacidad de en 8 o 10 años tener para ella sola la mitad del comercio mundial. No somos entonces uno, unos marginales de, de idear un plan con China para una gran inversión en energía en Venezuela y materia primas Nosotros pudiéramos hacer un excelente negocio con China. Aquí te pienso es como, digamos, un, un Estado que necesita insertarse en la economía mundial a partir de su ventaja comparativa, que es de minería, petróleo y tierras agrícolas y agua, agua abundante, que podríamos usarla para convertirnos en un granero también para China, ¿por qué no? Si nos conviene comercialmente, podríamos hacer de Venezuela el país de mayores inversiones chinas en el mundo. Pero los chavistas no entienden de eso. Los chavistas lo que querían es robarse esos reales. Le metieron a mil millones y se los cogieron todos. Los chavistas. Ahora, si Estados Unidos no hace nada por sacarnos de esta pesadilla y en algún momento hay algún viraje de la política china que nos permitiera ser sus socios comerciales previo a eliminación de estos bicharracos del poder, bueno, ¿y por qué no? con Rusia es un poco más difícil porque Rusia es un país que podía competir con nosotros porque lo que tiene es minerales y energía. Rusia lo que le interesa es el pleito allí con los norteamericanos para ver cómo saca alguna ventaja imagínate tú que eh, Rusia todavía anda apoyando al malandro este nicaragüense o a los picharracos estos del partido comunista cubano, porque eh, Putin que bueno, tendrá todos los méritos que quieran, pero Putin es en materia de política exterior hacia América, tarado mental, porque sigue pensando en que las alianzas naturales de Rusia es lo que es hereda la Unión Soviética de Cuba, Nicaragua y el chavismo. Y estamos jodidos entonces con el señor Putin. No ha entendido sí. que esto, esto no va más. Ese sistema de alianza de la, vieja, de la vieja Unión Soviética no le sirve a Putin. Y sin embargo él cree que es una... Es una idea extraordinaria apoyar al sinvergüenza, al malandro, ese pedófilo de, de Nicaragua, por ejemplo. No, chicos. Claro. Si Rusia hay alguna rectificación importante, hay que hablar con esos rusos, chicos, porque ya va. Rusia no es ni comunista, ni, ni atea, como decían antes, ni es tampoco alguien que nos explote, nada por el estilo. Rusia es un país dirigido por una, por una gente ligada a la iglesia ortodoxa cristiana rusa que propaga las virtudes del cristianismo para Rusia. No es el comunismo para Rusia. Pero la gente de mm -hmm. se quedó anclada en la vieja diplomacia. Y es abajo que mm -hmm. el comunista Putin, dice más de un ignorante por allí. Entonces, este ya veremos qué es lo que depara en los próximos años. Yo lo que lamento es que ya estoy un poco, este ¿cómo se llama?, setentoso y entonces no no yo quisiera ver todos esos procesos en los próximos 5, 10, 15, 20 años, porque bueno uno que ya logró entender esas cosas puede explicarlo a, a toda una nueva generación de dirigentes para que se pongan pilas y abran un poco el abanico si es que los norteamericanos no quieren abrir el abanico de posibilidades para nosotros, pues nosotros sí tenemos interés en que los norteamericanos se fijen en nosotros y nuestra alianza privilegiada y nuestra principal opción es los Estados Unidos. Pero si Estados Unidos se empeña en ser perdedores y digamos y en, y, en, y en ruinosas propuestas diplomáticas que consisten en soportar o sostener el chavismo, que se vayan al carajo también. Por es complicado, yo lo sé, pero... Porque eso no es para no es para cerebro simple, Maga. Es el problema, ¿entiendes? Hay, hay que estudiar el mundo tal como se nos presenta. El futuro de Europa, por ejemplo, es muy gris. Hay una decadencia europea muy fuerte. Y hay una decadencia norteamericana que ellos pueden revertirla todavía. De liderazgo como el de Trump, que ya... Pero los norteamericanos lo enterraron. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por unos tres años o puede Trump? Resurgir, bueno, si resurren ya veremos, pero mientras tanto estamos como bastante perdidos. Sí, pareciera que eh, eh, en, en esa situación no, no se ve como, eh, se ve Estados Unidos como que un barco a la deriva todavía con esta con esta nueva administración, cosa sí. que no veíamos de repente con Trump que estaba un poco más eh, eh, claro en, en hacia dónde iba dirigido esto, y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Gran vitalidad de esa línea política que él defendía. Por ejemplo, él proponía desenganchar de la guerra, pero era haciéndole pagar a los talibanes un acuerdo político fundamentalísimo para preservar los uh -huh. equilibrios en Afganistán. Este viejito loco dejó esa vaina al garete, chico, y se va. La tiró. ¿Cómo es eso que armas un ejército? El ejército talibán y le deja 18 mil millones de dólares, chico. ¿Eh? 18 mil millones en armas sofisticadas, chico, este loco. Y por supuesto, ¿no? que un... ¿Ya? ajuste impresionante en toda esa zona de lo que era el sur soviético pues lo, los países esos del TAN, Afganistán, Kiristán eh, todas esas TAN ya de, del sur del antiguo sur soviético y bueno y, y, y está en una posición Estados Unidos ahorita pero tiene enorme debilidad precisamente por ese liderazgo absolutamente improvisado de, de este viejito chuchumeco menos mal que hay una tradición sedimentada del Departamento de Estado, que no tira todo por la borda, ahí está este por ejemplo están defendiendo a Colombia, van mucho a Colombia y mantienen en general algunas de las propuestas respecto a Venezuela, ahí amanecieron hoy con la con la defensa de, de la tesis de que son una, unas elecciones inválidas, etcétera Pero imagínate, claro. pero el costo de tener ese acierto es que apoyan al, al gran Guaidó y a ya vecchio, ya y a, y a ese gran portento de nuestros intereses nacionales que es Borges y Caprilito. Sí, bueno, Leopoldo. Ese, pues. Cuando los vemos, si los unimos a todos, no sacamos ni siquiera a alguien inteligente de todos ellos. Mira, porque son todos lidercitos de, la, de las viejas rosquitas caraqueñas, de guisadores con, la, con Adey Copay, que se hicieron guisadores con el chavismo. Son. Eh, coyundas, ¿cómo se llama? Grupetes de la élite caraqueña, empeñados en hacer real a cualquier costa, si sea vendiendo por pedazo del país. Y han hecho de inmensa fortuna. Ahí están las nuevas fortunas, Vanesco, el Banco Mercantil también, el, el, el, el popularísimo de la Polar, porque bueno, la gente, como arruinaron a todo. Mendoza. La polar, entonces, bueno, el gran Mendoza. Mendoza el que ha financiado primero justicia, el chico del primer día. Desde el primer día. Y usted detrás ese pomposo señor Mendoza, hay un cómplice con el chavismo. La polar multiplicó por cuatro o cinco su patrimonio en el gobierno chavismo. Uh -huh. ¿Y entonces cómo es la vaina? A él sí no le apropiaron. <ríe> no, nunca. Ni de broma, pues. Se fue desarrollando la polar por toda América Latina y sus alrededores. No sé. De hecho, aquí están montando una planta de... de, de en Chile, o sea, próximamente la va a ver. Y ojalá Así que muy, muy exitoso sus su, su buenas relaciones con el chavismo, ya. para el señor Mendoza. Llenos de hipocresía a, ante el ciudadano que, eh, recuerdo cuando lo clamaban presidente, yo decía y a la gente de usted verdad... Usted lo... le siga yendo bien, solo que nosotros no nos chupamos el dedo para decir que es un portento de nuestros intereses. No, defiende sus intereses, no los de Venezuela. Los de Venezuela, él lo dejó en segundo o tercer término, porque uh -huh. él ha sido un baluarte de la colaboración con el chavismo como sistema político. Así lo disimule muy bien. ¿Y cómo se yo, ¿Por qué es el financista el primero? ¿Para empezar? Sí. Definitivamente. También se han escuchado rumores de que eh, probablemente eh, Guaidó en un futuro cercano termine o preso, que no creo, o exiliado en España. Porque dice que en Estados Unidos lo odian, allá no lo quieren. ¿Y quién lo odia? Sí, sí. Ya pues bueno, no... dice que hay demasiados venezolanos ahí que probablemente lo van a... a ¿Para lo odiarían en España. Ese muchacho tiene la peor de la suerte. Él se le ignora. Sencillamente no, no existe como tal un personaje líder político llamado Guaidó. Él pasa desapercibido. ¿eh? Es un buen muchacho. Un poco mañoso ahora porque con la familia él aspira a hacerse millonario en política. Y lo ha logrado según las malas lenguas. Este, yo no me voy a meter en ese lío, ¿no? Pero, este... Es un hecho que Guaidó le ha ido muy bien en la política últimamente. Claro, a costa de la ayuda humanitaria y todo esto que han recibido, les ha ido excelente. Ellos no tienen de qué quejarse. Mejor le ha ido a Capriles y a Guaidó. Capriles, por su el primer gran empujón fue la Odebrecht, ¿entiendes? Con muchos millones de dólares. Y, y sobre todo la protección de Maduro, que siempre la recibe. Le, le recordará que él es el aliado privilegiado del régimen y que lo quieren poner de digamos de jefe de la oposición siempre lo que es que el, el, el, el talento tan pobre de Capriles no le da para mantener la expectativa de un liderazgo fuerte porque es más gallina y además eso de habernos de habernos llevado a la tumba dos veces este... claro ahí compite con Leopoldo quién tiene más Leopoldo es muy cínico, ¿verdad? Capriles es bastante bolsa ¿sí? este, y cínico. El otro es solo cínico, ¿sí? es la que es más vivo que el carajo, pero se enreda en su propia maniobra y termina desacreditado, porque como él es más vivo que todo el mundo, el Leopoldito, entonces termina siempre enredado en, su, en sus cuitas, digamos, de, con segmentos. Él es primo, los bolichicos, todos estos vagabundos que han saqueado el país ¿sí? en convivencia con el chavismo. ¿De qué podemos esperar de esa gente? Chico? Nada. Nada. Para Carlos, por aquí Guerrera dice que sí, que Guaidó un buen muchacho será dormido, dice. Bueno, a mí tampoco ¿Qué? me parece que sea un buen muchacho. Escúcheme. Ni sí, problema. Es que yo, tampoco, doctor. No puedo fama, porque los políticos vivimos un poco de lo que se dice en nosotros también. Yo no puedo agarrar la fama de un viejo vainoso que solo agrede al pobre muchacho. Que no me interesa ese muchacho, más nada. Entonces lo trato bien a veces, digo cosas, algo amables. Pero es un rol, sobre todo es un rollo de bolsa, digamos. No, no, no, no merece, digamos, un gran análisis, güey, bueno, para darse cuenta que es una fichita de conveniencia un empleado de Leopoldo López, punto. Por ¿no? supuesto. Es un títere de Leopoldo, definitivamente. Así es. Y además un tipo con una capacidad intelectual un poco baja. Yo diría que casi nula. Yo le diría que la prenda de empiece por hablar, claro. Lo único que sí sabe es treparse por las rejas. Eso sí sabe. Como mono, pero hasta ahí. Y hacerse el mártir de que lo, no lo dejaban entrar a, al hemiciclo, a gobernar su presidencia de papel. Yeah, yeah. Realmente. Pero bueno, esperemos que en algún momento todo este panorama pueda cambiar, doctor. Eh, creo que el venezolano busca desesperadamente una esperanza de salir de esto y no perder la nación, como usted dice, porque realmente creo que estamos como ahí, en ese borde ya donde eh, Venezuela tiene dos caras, una muy lamentable y triste, y una donde viven estos bolichicos que se dan la garambidota, donde hay supermercados de lujo, bodegones, y para usted de contar, donde circula una moneda ilegalmente, que es el dólar, donde el bolívar no existe prácticamente porque ya no tiene ningún tipo de valor. Y donde el ciudadano padece día a día el hambre, la miseria, la inseguridad. Uh -huh. Mira, Narda, este... pero hay cosas pendientes de, de conversarla, ¿no? pues bueno, nosotros tendremos que en el futuro hacer una aproximación sociológica que, que es realmente lo que son. Tú dices cosas al pasar, por ejemplo, que habría que detenerse, no porque estén malditas, sino que qué es lo que hay detrás. Te hablas de el venezolano, por ejemplo. ¿Realmente existe el venezolano? ¿No será que en el venezolano cabe mucha gente de los más disímiles intereses y de que hay gente extraordinaria? y alimaña de toda clase venezolana. Claro. De que hay por ejemplo una clase media alta arrimada al poder, oportunista hasta lo hasta la pestilencia que es cómplice de esa boliburguesía uh -huh. que se al régimen y vendió nuestra progenitura como nación a esa peste cubana que ya degeneraba bajo la presidencia del señor Castro. Que siguió con Raúl y te han terminado con este payaso de una burocracia infecta que vive de chulear países. Eh, eh, yo no, sé, no, no puede, tú no puedes haberla visto. Había, había unas películas esas de ciencia ficción que una vez, yo no la voy a ver porque me causaba un gran desagrado, que era una especie de, de, de, una, de unos insectos que iban de, de planeta en planeta comiéndose todo. Bueno, esos son como esos bichos, esas, esas, esas plagas planetaria que ellos van de país en país atragantándose lo que puedan rápido por antes que los descubra que son chulos e indeseables. Los castristas me refiero, no los claro. cubanos. Castristas, hay que definirlos como tal. Bien, esos castristas nos cayeron como la langosta a Venezuela. Y esa clase media toleró eso. Y los mejores representantes de esa clase media oportunista y venal Corrupta hasta los tuétanos. ¿Quiénes son? Los militares, la oficialidad militar para empezar. Los banqueros, los grandes comerciantes. Y ahora son bodegones, supermercados, restaurantes. Uh -huh. En realidad, este, este tonto... Al... Ay, Dios mío, es que no, a veces uno no, no, no debería ganarse tanto enemigo cada vez que habla. Tú no viste un, un, un video hoy, pero caramba, que da asco del famoso armador de los, con, de los concursos de belleza venezolana, no digamos el nombre, ya yeah. un, un tipo ya bastante decrépito ay, confundido porque él no sabe si estaba en Miami, o sea, no, no, es todo un supermercado venezolano. y el tipo se pasea pero como el perfecto idiota en aquel enorme supermercado lleno de toda clase de productos y exquisiteces, que es la Caracas de hoy, pero la Caracas de quién el 5% que está este, pagado en dólares o que gana en dólares o que se corrompió en dólares o se mantiene como corrupto en dólares. El 95% de la población, o el 90%, digamos, para no ser tan este, exclusivos, bueno, el 90% está comiéndose un cable. Ahora, ¿cuáles son o sea, las perspectivas de ese país dolarizado? Ese que asombra al, al organizador del Miss Venezuela y con su patrón cismero, por supuesto, Este, ¿cuántos pueden ser? ¿5%? ¿6%? ¿Pueden aumentar a 7, 8? Lo que existe en Venezuela hoy es la más profunda diferenciación social desde la época de los blancos criollos y blancos peninsulares hasta hoy. En dos siglos nunca hubo una polarización social más extrema que la que caracteriza hoy Venezuela solo COVID uh -huh. viven en la abundancia el 5 o 10 por ciento y 90% está en la hambruna o en las privaciones más abyectas, bueno ¿qué va, ¿qué va a pasar con ese país donde los venezolanos somos los que soportamos ese tipo de sociedad? ¿a dónde nos anotamos? muchos querrán anotarse a la a la élite eh, que cultiva esa diferenciación pero es que no se puede no hay cupo no hay cupo para eso, porque la economía capitalista tiene unas maldiciones que son su base institucional y sus leyes. En China, por ejemplo, ¿tú sabías que el Partido Comunista Chino tiene la más alta tasa de billonarios en su comité central? Billonarios en dólares. Es una potencia impresionante la del Partido Comunista Chino. Es un partido totalitario y criminal. Pero es una burocracia, a diferencia de la soviética, esta es una burocracia astutísima, seleccionada por, digamos, meritocracias, y han logrado construir un aparato nunca visto, de burocracia sí, pero... eficiente. ¡Hey! ¡De verdad los tipos son eficientes! Claro, con disparates que los van a llevar a grandes y enorme fiasco como el de la industria de la construcción en este momento que están cayendo una detrás de otra las grandes inversiones en, en, en, en esa economía estatizada pero de grandes libertades para acumular riquezas a ritmos impresionantes China es un país chico donde hay ciudades que en los últimos dos en los últimos 20 años han acumulado más de 2000 mil rascacielos chicos en una sola ciudad ¿dónde carajo sale eso y una administración eficiente de un sistema totalitario en lo político y ultraliberal en la, en la, en la, en la acumulación de riqueza. Este, por supuesto... Más cada fundamental es de los grandes burócratas que facilitan esos negocios. Entonces, un, un planeta modelado por China es una vaina que no conocíamos, porque lo que conocíamos era la burocracia esa miserable de hambreado del Partido Comunista. El soviético y el Partido Comunista cubano. Los soviéticos ya era diferente porque habían fabricado una alta burocracia que se agarró toda la, la, la ¿cómo se llama? La, la, la fábrica y la propiedad de Estado y fue uh -huh. la base de la gran mafia rusa que le Yeltsin y Putin. En China no es así. En China es una mafia nacida de una de una prueba en la eficiencia para construir grandes conglomerados privados. ¿Qué tal? Y en fin, y además, una política muy astuta. Eh, sí. Nosotros no nos llega el, la idea de un, un Taiwán aterrorizado eh, porque se lo va a tragar China. Está bien, se parte la propaganda china que le devuelvan su Taiwán. Pero el principal empresario de China es un taiwanés. No ha renunciado a su condición, solo que es tolerado y calladito. El tipo tiene 700.000 obreros, muchachos. 700.000 obreros en una planta que fabrica dos tercios de los teléfonos celulares que circulan Mira. desde China. Entonces, empresas como esa, que son un modelo de altísima productividad y de comercialización agresiva, bueno, esa es la cara del nuevo comunismo chino. Eso no es un comunismo como los de antes. Ahora, claro. esos tipos estuvieron interesados en Venezuela para hacer grandes negocios, como lo que está haciendo Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc. Es y estos tarados mentales, ladrones de siete suelas, lo que hicieron fue robarse los reales del fondo chino. Entonces, ves cómo hay dos conductas frente al mismo problema. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué Va podemos nosotros hacer en esa Venezuela donde los venezolanos somos? Los del bando de Maduro, los del bando de Capriles, los del bando de, de Scotet, y, y ¿cómo se llama? Y de Leopoldito, y del bando de, de, de Gorrín y su Globovisión comprada con plata en el narcotráfico. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Ese país necesita un trauma y lo va a supuesto, Por supuesto, por supuesto. Bueno, mira, es mujer. como quebrar todo este sistema. La gente se nos va a ir fastidiada. Sí. Bueno, doctor. Ajá. Un gusto tenerlo aquí. Encantadísima. Espero volver a tenerlo pronto por aquí, por este programa. Estuvo excelente. La gente está súper contenta leyendo y escribiendo sobre usted. Y sé que usted es bueno lo máximo. Yo también pienso lo mismo. Amigo. Y nos salió perfecto porque no nos interrumpieron los... los indeseables. Ya. Yeah. Esta vez no salió perfecto. Así que un honor, doctor, tenerlo aquí y espero volvernos a ver muy pronto. Hasta un bien. abrazo y que pasen muy buenas noches. Igualmente, nada. Un gran abrazo. Hasta.